Yo sé que no he cumplido todas mis promesas Y tú no crees en el pero igual le rezas Mi corazón peleando contra mi cabeza Y tu cuerpo desnudo encima de mi mesa Camino por el suelo ya perdí mis alas Tu mente confundida porque aún me amas Yo sé que ahora es mi culpa que te sea mis garras Yo fui el que te llevó directo a la trampa Aún así no mentí cuando dije que era amor no, Y yo sé que es mi culpa que ahora soy peor Con un bote de pastillas Que ironía Vos mentías Y te hacía la mapilla Quiso llegar hasta el fondo Pero se murió la orilla Pidiéndome que espere yo voy a 500 millas Mi tiempo va a esperar Sé que vas a llorar para que otra oportunidad La voy a desperdiciar Ahora hay gente que me tira Para hacer Importante y yo sigo en la mía, mano, nada interesante. Quieres vivir tu infierno para sentirse como Dante. Después lo original ya no te llena lo farsantes. Sé que nunca fui lo que esperaba de mí. Fiestas, drogas, sexo zumbando por ahí. Al final está en otra en mi momento. cuarto que se parezca a ti. Que lo haga como tú, me vuelvo a mentir. robo otra pastilla pa' poderme dormir. Apago la luz. Para sentirte aquí, al final otra en mi cuarto que se parezca a ti. Que lo haga como tú, me vuelvo a mentir. Rompo otra patilla para poderme dormir. Apago la luz para sentirte aquí. Me ha llegado la notificación. Debería marcharte tu mejor opción. Tal vez yo no sea el mejor. Pero siempre hubo un lugar para ti en mi habitación. Tus rayas en mi celular. Tienes mi número, puedes llamar. A dónde quieres llegar? Yo te puedo llegar. Si no me amas, para que llamas a las 6 de la mañana. Haciendo un drama, para que te rompe mi cama ah, nena. Es insana esta relación extraña que empeora mi mala fama y está alargándome las cadenas. Tanto así que es eterna está condena. Pero igual acepto morirme de pena. cuando sean tus caderas no hay nada que pueda hacer para arreglar lo que rompió una vez como otros han para se ve vas a extrañarme si no me volvés a ver no me llores ahora llórame después Yo te lo dije que algún día moriré que sean tus caderas como la primera vez capaz que en otro culo me fijé pero me acuerdo de ti con los ojos del revés Thank you.